Así lo expresó Raúl Monegro, del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, al referirse a la situación actual del Consejo de Regidores de este municipio de San Francisco de Macorís. Asegura en los próximos días harán pública su posición. Asegura investigan la existencia de otros audios de sobornos para aprobación de obras.